Va a conocer todo el parque. Vamos a hacer las tres bajas. Llegó el momento, qué rico, esta va. Métete por esta línea y démosle. Te sigo. Esto lo tengo que rastrear. Lo de, le pasé la orilla ahora y ahora aquí a pasarle el rastrillo para que se marque. Aquí ábrete a fondo y ponle peso al manubrio. Baja el pecho. Son dos switchbacks. Bien abierto. Bueno, bueno. Hoy oh, acá que me tocó pegar. este morrito uh. rapidita rapidita corta buena. Oh, bacán pero igual la altura no es menor man. subí harto en un ratito no te di ni cuenta y yo creo que serán unos 6 minutos 7 minutos más o menos. acá es puro peraltito altito sí. hay una sección de rocas que es como la, la que más te complica pero no es difícil un poco de confianza y la pasáis al toque primera baja en esa bici primera. Oh. <risa> Talla L Izquierda Hay que abrirse ahí Caen ramas todos los días acá Ese salto no lo hice yo, lo hicieron los chicos de acá segmento nuevo acá. ¡Ja! Los saltitos que acabamos de balear. Cortadito. No! Ya está bueno, weón. Oh, Funcionaban bien. Fondo. Oye, Vamos. hagamos soma pata y hagamos la otra sección que sale acá. Tienes que venir despacito, weón, y se siente rítmica, man. Uy. Rápido, escuática. ¿Te espero abajo? Dale. Vámonos. Uh. ¡Oh! ¡Funciona! ¡Qué alegría, bueno! Muy bien, Mini. Y acá que hay con vuelito listo para subir de nuevo. Dropper, cambio y te vay. Uh. Bien. Funcionó, la meseta funcionaba perfecto. Bueno, ¿salí, la chucha en la baja? Salí lejos así ¡oh! y la caída es larga. Tenemos dos opciones. Vamos a la al frente, que es también un poquito más avanzada. O nos tiramos la. seguimos por acá y nos tiramos la difícil. Vamos por acá la difícil y después nos tiramos la otra. ¿Seguro? Aquí a la derecha. De vuelta. Uy. La piedrita saboteadora. Uy, esa partida en banda me medio a maltraer, Andrés El paleo El paleo, la excusa perfecta Este es el switchback más difícil, Me di que está con rama Ábrete full derecha y ve si lo voy a hacer Ahí está, desmoronado Ahí es donde tenéis que meter la rueda. Ahí. Sí. Se desmoronó con el incendio. Esto es parte de lo que falta hacer. Por tu, por... Uh. Ah, además. Sí o sí. Yo creo que estos senderos le ayudaron con el acceso. Entráis acá, dos bumps, ¿Sí? derecha e izquierda y estáis para allá. Esa es la única línea en pina, de Sí, de ahí es puro... Ahora hay que el delante a la wea nomás. Dele. Acá cuando le entráis sin respeto, le saltáis los frenos en esta curva y salís hecho un peo para abajo. Surfeando para abajo. Veamos qué tan... <ríe> qué tan cuática es. <ríe> ¡Uh! ¡Oh, bueno! ¡Eso! ¡Este lo tengo que sacar todavía! Lo he dicho ya demasiadas veces ¡Surfea, surfea, surfea! ¡Woo! ¡Uh! <ríe> Uh. Está suelto, sí. Bueno, esta va a ser erosionada por mucho que se apriete. Muy bien. Acá viene este No, dale nomás. Voy. No sé, oh, cuármule. Oh, pap, pap. y aquí de nuevo llega a la subida. Uh -huh. Oh, oh, que está rítmica esa parte la de la línea, bueno. ¿Te, ¿Te gustó? Hay que soltarle nomás la weá Hay que tirar los frenos pero ir rápido Pero es confianza, ¿no? Sí, como que no tiene ni una parte que te vaya a botar Te ataja todo el rato Nos queda una Allá Oh, hay que probar esa meseta y ese step up. Esta subida es tranquila pero está rastrillando, nomás Debe estar media suelta Acá. está es el mirador, de aquí puedes ver todo. Te asomáis a esa roca de ahí. Es bonito, weón. Allí están las camionetas, allá está la máquina. Y la más cuática para pararse es esa roca de allá. Y aquí quiero tirar una línea de bajada, Brigia. Acá? Qué rico estar andándolo al fin, weón. ¿Recuperaste el aliento? <ríe> el primero no te lo vayas a tirar. El espino está abajo. Y Chris Prime. <ríe> Tienen la teoría de que los saltos hay que dejarlo empuntado así porque después bajan. Pero como está ahora está brigio. Yo soy de la teoría de que hay que dejarlo justo y después lo rellenáis en caso de... Uh, verdad que habíamos puesto esas piedras man? Están más peligrosas Oh, mesetón, mesetón ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Tengo que despejar algunas ramas Está suelta la última parte, pero funciona ¡Pelea, pelea! pelea ¡Oh! <risa> está suelto, tranqui. Oh, me tiraría de nuevo la última parte. Está muy lento el terreno. Pero bueno, funciona la conectada del peralte. La meseta llega y oh, estoy feliz. Cuando se endurezca así. No, bueno. Va a ser otra historia y creo que hay que alargar un poco este. Marisa como que salte que he pegado así. Plac. Acabamos de probar las pistas de San Francisco-Mostazal con el desvanecido Andrés Que probó la SNAP, ¿qué te pareció la SNAP? Muy rica, pero muy grande Muy grande, Recorremos las pistas de todo esto que es San Francisco-Mostazal Las tres vueltas que hay Y falta un poco de trabajo, falta compactar un poco, pero ya está viento en popa Hay que meterle un poquito más de mano Pero la invitación está hecha al 31 de marzo de este mes eh, totalmente abierta y totalmente gratuita a que vengan a darse una vuelta acá voy a dejar la ubicación en la descripción yo creo está muy bueno así que vale la pena el pique vale la pena, y es pasado lado, el peaje a Angostura por ruta 5 hacia el sur al lado de Santiago. Santiago así que para los que se quieran dar una vuelta quedan totalmente invitados aquí vamos a estar con un, un poco más de producción que un colchón arriba un carro y un saco <risa> para dormir de noche a la intemperie así que si les gustó este video, que creo que fue larguísimo Dale un like si tiene algún amigo que le interese conocer nuevos bikeparks Compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Acuérdate que no tenés que pegar, weón. Bueno. <risa> ¡Nos vemos en el cerro!